Buenos días a todos. Feliz inicio de semana, bienvenidas a todas. Este, esta semana vamos a comenzar con un tema muy bonito de motivación que nos va a ayudar a tener más eh, éxitos en todo lo que hacemos. Así que el día de hoy por eso he preparado este tema y es con relación a nuestros temores. Como ustedes saben, si buscamos en el diccionario una, una descripción de lo que es el miedo, vamos a encontrar eh, que miedo es la característica o sensación que nos hace reaccionar al peligro pero no siempre es ese la, la, la, el concepto que nosotros a veces manejamos. para El miedo puede ser eh, clasificado o, o caracterizado de muchas maneras, porque si lo asociamos en la vida misma, el miedo este es el reflejo de muchas veces de la inseguridad, muchas veces de, de, de no atrevernos a realizar cualquier actividad. El día de hoy tengo eh, por lo menos 10 diferentes eh, conceptos de lo que es el temor, muchas de nosotros lo, lo, lo experimentamos todos los días pero no nos atrevemos a reconocer ese tipo de temores así que el primero que les voy a mencionar es que tenemos temor a pedir chicas así que eh, cuando uno necesita algo muchas veces uno dice me da pena pedirle a mi vecina me da pena decirle a mi esposo me da pena que sepan que yo necesito el temor a pedir esa es una de las de, de, de los temores que tenemos que aprender a vencer cuando estamos en la necesidad de querer aprender cómo hacer o realizar algo siempre es bueno eh, a, a armarnos de valor verdad eh, y pedir el favor podría usted explicarme esto, me podría usted ayudar a realizar esta actividad, me podría usted sugerir una idea, eso es pedir, así que ese es uno de los temores que vamos a comenzar a practicar, a quitárnoslo de nosotras mismas. Muchas veces pensamos que el pedir eh, lo van a, van a pensar mal de mí, muchas van a decir, eh, pero mire lo que me está pidiendo, no hay que ponernos en el plan de asumir lo que la persona, la otra persona, nos va a responder temor número 2 el temor a participar y esto yo quiero que por favor lo tomen muy en cuenta porque cuando tenemos temor a participar nos estamos limitando si a ustedes le dicen le gustaría ser parte de esta presentación siempre es bueno decir sí ¿Por qué? Porque va a practicar, va a ensayar, va a dar su punto de vista, va a expresar lo que no le gusta, entonces cuando nosotras decimos sí, estamos reflejando seguridad en nosotras mismas, estamos eh, teniendo fe en nosotras mismas y sabemos que lo vamos a poder realizar. Temor a participar no debe de existir, ¿saben por qué? Porque nos estamos limitando a darnos a conocer con otras personas, nos estamos limitando este, para poder ejercer cualquier otra actividad en el futuro por no haber aceptado una invitación. Puede ser de su jefe de su trabajo, puede ser de su esposo, puede ser de cualquier amigo. Una invitación a participar de algo importante. Así que ya saben no hay que tener temor a participar, cuando le dice, quiere ser la madrina de mi hijo, le están invitando a participar, si le dicen, quiere usted eh, eh, dirigir un tema en la iglesia, le están invitando a participar, o si a usted le dicen, quiere participar eh, en, en un evento que va a haber en la comunidad, siempre es bueno tomarse el momento de poder decir sí y, y probarnos a nosotras mismas que sí podemos chicas así que temor número 3 el temor a ser espontáneo aquí por favor yo quiero de que ustedes eh, ensayen esto porque les recuerdo todas tenemos una gran destreza somos inteligentes somos autodidactas eh, tenemos experiencia pero cuando nos dicen eh, hay que ser espontáneos, debemos de ofrecer nuevas ideas, nuevas soluciones, nuevas estrategias, nuevas maneras de, de, de, de poder dar a conocer un proyecto que tenemos. ¿Por qué? Porque no todo depende del líder, no todo lo sabe el líder, no todo lo sabe el manager, no todo lo sabe el coach Aquí cada una de nosotras tiene su propio pensamiento, tiene sus propias ideas Y, y hemos experimentado de muchísimas maneras qué pudiera funcionar, lo que no pudiera funcionar qué es lo que me puede dar más éxito en esta actividad. Así que chicas, la, la espontaneidad no es nada malo, al contrario, eso dice mucho de nosotras al decir que sí participamos, que no tenemos de dar nuestras ideas, no tenemos miedo de expresarnos. Así que temor número cuatro, y ese es el más, eh, el que yo creo de que es más importante, tenemos temor al cambio. Cuando decimos, eh, bueno, la compañía tiene muchos cambios, yo no los entiendo, bueno, la solución sería eh, sentarnos a, a entender la nueva forma de que funciona la, la página, a entender cómo funciona eh, una nueva regla que se ha implementado, tomarse el tiempo de aprender para enfrentar, cualquier cambio que se presente. Si nos mudamos de una dirección a otra, lo primero que hay que hacer es conocer la ciudad, eh, hay que saber eh, qué bus pasa por qué ruta, hay que saber dónde están las escuelas más cerca. Bueno, esos son los cambios a los cuales estamos expuestos. Cambios en la vida misma, cambios en el negocio, cambios en la iglesia, cambios en la comunidad. Cambiamos de alcalde eh, eh, frecuentemente, cambiamos de pastor en la iglesia, porque que no, no siempre está el mismo padre en la misma parroquia, entonces estamos expuestos a ese cambio, dándole la oportunidad que venga otro padre a esa iglesia o otro pastor, podría ser, eh, en la comunidad, hay líderes de comunidad que por una obvia razón salen y, y entran otros, nuevas administraciones, sin embargo, dándonos el tiempo para poder aprender y poder estudiar eh, lo nuevo que nos traen esa es cómo vencer el, el, el miedo al cambio así que ustedes saben si en la compañía tenemos nuevos jefes hay que darle la oportunidad de, de conocerlos, de conocer la estructura, de conocer cómo vamos a funcionar y cómo vamos a ganar más chicas así que todo eso es muy importante que tomemos en cuenta porque al final de todo esto les voy a dar un concepto que lo he estado trabajando conjunto este, a, a mi compañero de trabajo y a mi esposo porque él es mi compañero y, y, y socio, así que es muy interesante que muchas veces uno cuando prepara un tema debe estar abierto a una opinión, así que bueno, cambio número 5 y este también creo que ustedes le van a tomar mucha atención porque le tenemos miedo al no, así que ustedes si le dice... Eh, no a una persona, Este, hay que preguntar por qué y hay que saber de qué manera podemos convertir ese no en un sí si estamos prospectando en la calle y le estamos ofreciendo la oportunidad Posiblemente la persona dice que no, pero eso no quiere decir que sea uno para siempre, puede ser una clienta, puede ser alguien que le refiera a otro, puede ser algo que siempre traiga algo positivo, o sea que no siempre el no es algo malo, al contrario, debemos de saber por qué nos dijeron que no, muchas veces puede hacer que no tenga dinero para inscribirse o puede ser de que no tenga el tiempo para realizar el negocio. Ahora, si, lo, si eso lo asociamos a la vida eh, particular de cada quien, no, para mí es un reto, no Si yo digo, yo necesito que me aumenten un dólar en mi salario y me dicen que no, yo necesito saber por qué si la explicación me convence, pueda que lo acepte. Si la, la opinión, eh, la, la, lo que me digan no me convence, pueda que, que, que pues deje del trabajo y me cambie a otro. Todo va a depender de la, de la explicación que me den a ese no. Así que ustedes son las que deciden si aceptan el no, o le tienen miedo al no y cómo cambiarlo aún sí. Así que si ustedes eh, van a platicar con su esposo, por un ejemplo, yo quiero ir, que vayamos esta, este verano a esta playa, y si me dicen que no, él no puede ser de manera económica, él no puede ser porque hay trabajo, él no puede ser porque simplemente hay muchas actividades que requieren de nuestra presencia y no podemos salir. Así que siempre es bueno saber apreciar por qué es el no y no tenerle miedo. Temor número 6, chicas, el temor al que dirán. Aquí ustedes, eh, como ustedes ustedes mismas lo saben, en nuestro negocio tenemos personas que han sido profesionales en nuestros países, tenemos personas que son miembros de iglesia, tenemos personas que son jefes de comunidad y bueno tenemos una sólida variedad de personas entonces muchas veces piensan que por el hecho de estar inscrito y ser representante de AMO pueda que eso les quite valor a lo que realizan les voy a poner un ejemplo yo conocí a una chica que se inscribió en Avon y ella fue profesional en su país y su familia muy conservadora. Cuando llegó a tener éxito, ella llegó a ser un líder ejecutivo, para que más o menos sepan ustedes de qué nivel de preparación estamos hablando. Entonces, cuando llegaba el momento de salir a prospectar y se encontraba en una esquina agarrando pedidos, este, eh, dando libros, agarrando nombres, eh, siempre, siempre se le salía un comentario y decía, qué barbaridad, eh, nunca pensé que iba a estar haciendo esto. Cuando yo escuchaba ese comentario, yo decía, ¿pero qué es eso? Entonces, eh, pasaron varias veces, yo lo escuchaba y ella decía, no, es que yo no me cría así, yo fui profesional, yo fui esto y me siento incómoda haciendo esto. Entonces, chicas, el temor al que dirán muchas veces afecta a los resultados, el temor al que dirán muchas veces ayuda a los resultados porque eh, eh, cuando yo escuchaba eso, yo le decía, bueno, eh, aquí usted está ganando dinero, está ganando por inscribir, está ganando comisiones, eh, ahorita si usted estuviera en su país pudiera ser otra situación entonces siempre vea lo positivo, eh, realmente se quedó muchos años pero finalmente el temor al que dirán pudo más así que ya ustedes podrán saber en qué paró todo eso pero en mi, en mi punto de vista les puedo decir eh, el temor al que dirán muchos lo toman en serio y demasiado personal eh, por ejemplo qué va a decir mi familia, porque vendo Avon, que van a decir, realmente quiero que ustedes sepan que el trabajar con Avon, no es simplemente ser una vendedora, trabajar en Avon es administración ¿Verdad? De un grupo de señoras que están dependiendo de, como les digo, de su de su conocimiento, están eh, a, eh, dependiendo de, de que se les dirija, están a, dependiendo del éxito que pueden ellas llegar a hacer en, en su trabajo. Tenemos 10 niveles alcanzables comparables a una carrera de universidad. Y fíjense ustedes que cada nivel que ustedes llegan, hagan cuenta y caso que están en bachillerato y luego llegan a college Si ustedes se gradúan en, en un nivel y están ganando, tienen que considerarse personas exitosas porque están estudiando, están practicando, están ganando y sobre todo están ayudando a otras personas a llegar al mismo nivel o mejorar el que tenemos, ¿verdad? Así que temor número 7, tenemos temor a fracasar. ¿Por qué le tenemos temor al fracaso? porque muchas veces, dependiendo el círculo de amigos y personas en que nos rodeamos, eso nos afecta y eso va relacionado al qué dirán. Entonces, pero también yo les quiero decir lo siguiente, cuando nosotros fracasamos en una actividad, ¿cuál es la consecuencia de eso? No nos vamos a fijar en lo negativo, nos vamos a fijar en qué vamos a hacer mejor en la siguiente ocasión, nos vamos a fijar en qué podemos mejorar en, la, en, la, en el plan, en cómo planearlo para la siguiente ocasión, vamos a, a, a aprender a que ese tipo de actividades requiere de otro tipo de, de, de, de inversiones, vamos a aprender a que, a que tenemos que juntarnos con otro tipo de personas y conocer eh, eh, el medio de donde se realizó. Si fue en un festival, sabemos que en los festivales todo el mundo va y quiere este, a, a, a, muestra gratis, producto gratis, eso pasa en los festivales realmente el gasto de participar en un festival es bastante grande pero los resultados que vamos a hacer simplemente tal vez podemos obtener correos electrónicos, vamos a poder hacer alguna rifa, vamos a, bueno, pero en realidad vender en un festival es un poco difícil porque todo el mundo espera algo gratis ahora, si hacemos una actividad en la calle como las hacemos entonces nosotros ya sabemos la inversión es gratis este, y sobre todo si nos, si inscribimos a alguien no inscribimos a alguien sabemos que no pagamos por esa actividad y sin embargo siempre recogemos nombres, corre, correos electrónicos y tenemos la facilidad de seguirlo practicando entonces, ¿qué les quiero decir con esto? no siempre participar de eventos grandes nos va a garantizar el éxito de recoger muchos nombres o muchas personas que se inscriban o muchas ventas a veces las actividades gratis que realizamos todos los días nos van a asegurar más nombres y más posibilidades de poder crecer nuestro negocio. Así que, temor al fracaso, no, no lo sientan. Porque, como les digo, no tenemos que cocinarlo para salirlo a vender, sino que es algo que nosotros practicamos todos los días y no se va a echar a perder si en caso tuvimos un día despacio. Así que, esas son las diferencias que existen a, a, para enfrentar lo que es el fracaso desde mi punto de vista. Y yo creo de que ustedes también eh, han experimentado muchas de estas actividades. Y fíjense ustedes de que si lo hacemos todos los días, es algo que se vuelve costumbre y, y, y lo respetamos. Así que no hay que temer, temer eh, temor al fracaso, ¿verdad? Ahora, temor número 8, señoritas, temor a reconocer que tenemos miedo. Muchas de nosotras eh, nos la llevamos de que somos valientes, de que, en el sentido de que pues no, nos enfrentamos día a día con diferentes actividades, pero tenemos miedo a reconocer que tenemos miedo, así que ¿cómo es eso? Bueno, en el caso mío, este yo les puedo decir, ustedes pueden verme al otro lado y pueden decir, Ana, es fácil que esté hablando acá delante de nosotros y nos esté explicando, pero eh, desde, desde el lado donde yo estoy, yo les puedo decir que me siento nerviosa, que me siento un poquito este, eh, con las emociones encontradas. Bueno, realmente eh, uno refleja lo que uno siente. Entonces, este bueno, yo, a mí no me da pena decir que me da temor pararme a una cámara, me da nervios pararme a una cámara, pero cuando yo comienzo y siento que estoy conectada con ustedes, eso se va... Eh, desapareciendo, entonces ¿qué significa? poco a poco uno va encontrando a sentirse confortable con los temores pero al mismo tiempo trabajando para superarlos así que yo creo de que si nosotros vamos practicando aquello que nos da miedo poco a poco se va desapareciendo en el caso de hablar con las personas cuando vamos a prospectar eh, eso es algo que se va a ir desapareciendo en la medida que se practique este cuando ustedes llaman a su equipo por ejemplo y dice es que no me van a contestar bueno usted ya se lo puso en la mente que no le van a contestar ya les llamé y no me contestaron entonces eso es un temor que ya lo tenemos acá y ya pusimos nuestra mente eh, eh, pensando que nos van a decir que no, yo creo de que hay que ser seguras de nosotras mismas, practicar la seguridad, practicar eh, con, en nuestra familia misma este la forma en que nos vamos a comportar, porque eso va a determinar que vayamos superando el temor a reconocer que tengamos miedo. Si los hijos ven que la mamá es una miedosa, los hijos serán unos miedosos. Si las representantes ven que nosotras como líderes están, este, no está segura de lo que está diciendo las líderes, no van a sentir confianza de quedarse en ese negocio. Así que nosotras por eso debemos eh, prepararnos verdad, emocionalmente y didácticamente para poder ofrecer pues, algo que beneficie a todas. Temor número nueve. Ir en contra de creencias, iglesia o trabajo. Cuando nosotros andamos prospectando en la calle, y, o, o también tenemos reuniones de entrenamiento, muchas de nuestro, nos damos cuenta que muchas de nuestras representantes este, se expresan eh, no porque eso es algo que va en contra de mi creencia, no porque eso va en contra, en mi trabajo eh, me van a regañar, no porque en mi casa me van a decir, realmente tenemos temor a intentarlo en el caso si usted es alguien que va a la iglesia es lógico, no vamos a vender cuando estén predicando, ni, ni sea católica ni sea de otra religión simplemente cuando hablamos de promover el negocio con miembros de la iglesia, es porque vamos a aprovechar un momento eh, que no interfiera con nadie, así sea con el sacerdote o con el pastor, vamos a tomar en cuenta que en nuestros celulares tenemos muchos contactos, que está la hermana María, el hermano Pedro, el hermano Juan, quien sea que sea, ustedes saben que tienen los contactos, entonces ustedes no es difícil decirle, mire señora yo voy a estar afuera de la iglesia, si quieren nos encontramos y si esa es la única manera en que se van a ver, pues poner una opción a donde, donde no interfieran con las actividades ni de su iglesia ni de su casa. Si es en su casa, simple y sencillamente hablar con su esposito y decirle, mira, va a venir fulana de tal a recoger una orden. Si estoy cocinando, ¿me la atiendes? Siempre es algo de comunicación. Si si estoy con los niños, ¿me la recibes? Que yo ya voy a salir, para que no interfiera con nuestro quehacer en casa, ¿verdad? Temor número 10, eh, y este es el, eh, el temor a probarme que sí puedo tener temor a, a confirmar que somos capaces, pero cómo, cómo vamos a, a vencer eso, pues practicando como les digo, poniéndonos una meta, tratando la manera de ir superando cada uno de esos temores. Ahora, sí es bueno tener miedo y esto es donde yo quería llegar a ustedes que sí lo platico con mi esposo porque él me dice, sí es bueno tener miedo, pero él me lo pone desde tres puntos de vista y se los voy a leer. Es bueno reconocer que tenemos miedo, porque si no lo reconocemos, no vamos a poder avanzar en cualquier proyecto, ¿verdad? Es bueno aceptar el temor como algo que es un reto, en el caso de, eh, como les decía eh, aprender algo nuevo, aprender técnicas nuevas de promover el negocio, técnicas nuevas de, de poder este, salir adelante con todo lo que hacemos, verdad, eh, los cursos que agarramos para poder irnos educando, todo eso es bueno, desde el punto de vista aceptar que tenemos miedo y que sí es bueno tener miedo. Ahora, si ustedes me preguntan eh, qué relación tiene esto con, con tener éxito, yo les diría, el éxito se logra venciendo los temores, así que eso, ese, ese, se lo puedo decir, eh, el, el éxito va a ser la consecuencia de lograr vencer eh, la mayoría de estos 10 eh, eh, temores que les he mencionado, al vencerlos vamos a poder ser, llamarnos personas exitosas, porque vamos a ser capaces de vencer el temor al fracaso. Así que como ustedes saben, eh, para, para ser exitoso en la vida hay que intentarlo más de una vez. Si no se intenta hasta el cansancio, nunca vamos a ser capaces de demostrar que somos eh, pues, con la capacidad de, de, de seguir adelante en nuestros negocios. Así que ese es el tema de esta semana. Espero que les haya gustado eh, porque eh, es muy importante reconocer en dónde tenemos una debilidad, a qué le tenemos miedo, si es hablar en público, hay que practicar hablar en público. Si es temor a hacer videos, hay que practicar, hacer videos hasta que salgan bonitos, ¿verdad? Y en conclusión, de, de, hay que prepararnos todos los días para, para tener éxito. No hay que salir a la calle adivinando si vamos a tener éxito, sino que hay que salir a la calle pensando en que vamos a tener un día exitoso. Así que esta semana espero que todas tengan mucho éxito en sus actividades, en su reclutamiento, porque recuerden está pendiente el viaje a Jamaica y yo creo de que muchos están queriendo ganárselo, también viene Refes, así que ya dentro de poco nos vamos a poder ver y tomarnos la foto con todas las que estamos conectadas y sobre todo eh, hay que recuperar donde estamos eh, bajando, ¿verdad? Si es en venta hay que recuperarnos, si es en reclutamiento hay que seguir eh, haciendo las actividades para poder tener un grupo saludable, porque grupo saludable es el que produce semanal, no quincenal, así que las dejo con eso y nos conectamos el viernes con una super entrevista que vamos a tener con Carmen Alvarado, desde ya las estoy invitando, eh, dos años vendiendo Avon, eh, ya es Sociedad de Honor es líder bronce, se imaginan ustedes, y se ha ganado los dos viajes desde que ella ha comenzado su negocio de Avon, así que nos va a hablar sobre cómo se lo ganó, qué hizo, y sobre todo eso los va a ayudar a que nosotros eh, pues tengamos más fe en lo que hacemos y dejemos de tener tanto miedo al éxito, chicas, así que las dejo con eso, feliz semana para todas y pues bueno, a llamar porque mañana es el cierre de la campaña.